Hola a todos. Gracias. Gracias por estar ahí. Los problemas de República Dominicana. El tema que voy a tratar con ustedes en este día. Hoy es jueves 27 de abril del 2023. Los crecientes problemas en la República Dominicana son identificados por narcotráfico, corrupción, fraudes, control en los precios tarifas eléctricas, violencia doméstica, alta criminalidad, inseguridad ciudadana, incumplimiento de la ley de hidrocarburos, problemas habitacionales y educación, entre otros problemas sociales que afectan a nuestro país. Se considera a la República Dominicana como a un país en vías de desarrollo que depende de sectores como de la agricultura, comercio, servicios el turismo y la remesa. Aunque el sector servicio en los últimos años ha sobrepasado a la agricultura como el principal proveedor de empleos, es lamentable que la agricultura todavía se mantiene como el sector más importante en términos de consumo doméstico, ocupando el segundo lugar en la exportación y no ha podido diversificar su producción, agregando valor a través de las agroindustrias. Las zonas francas han caído en los últimos años. El turismo es un sector que ha crecido y fundamentalmente en la zona del este, no así en las demás zonas turísticas del país. Nuestro país, la República Dominicana, presenta una inercia producida por problemas anárquicos traducido en la falta de credibilidad en todas las esferas donde cada sector del Estado o institución pública funciona a conveniencia a un modelo a lo que ellos suponen que es lo correcto, muchas veces transgrediendo las leyes del país. Y es que cada institución pública emite sus propias leyes, decretos y resoluciones que sólo responden a intereses personales, sin siquiera cumplir en lo más mínimo con las funciones para las que fueron creadas. Como resultados de este fenómeno, se han desarrollado una alta tasa de desempleo, el alto costo de la vida, aumento del narcotráfico tarifas eléctricas por las nubes sin precedentes, violencia doméstica, alta criminalidad, inseguridad ciudadana, falta de circulante en la población, escenificación de protestas en todo el país, como la reciente, problemas migratorios, entre otras cosas. Entonces, esto ha traído como resultado un desequilibrio económico nacional con quiebras en el sector comercial que trae una desesperanza a toda la población. Todo esto tiene su costo económico, ya que no existe un clima favorable para la inversión. Estos problemas impactan a la sociedad de forma directa o indirectamente. ¿Dónde podemos decir que la nación se encuentra en estado de emergencia? ya que los diferentes órganos productivos de las políticas del gobierno están distraídos en aspectos de campaña electoral, descuidando sus funciones, lo que formando o va formando más bien un cuello de botella que imposibilita el desarrollo normal de las instituciones, manifestándose en insuficiencia del funcionamiento institucional. Todo anda manga por hombro. El sector educativo, por ejemplo, crece en construcción de aulas, pero la calidad de la educación decrece según el informe de la UNESCO. República Dominicana está entre los países latinoamericanos con situación más crítica en educación primaria de casi toda América Latina. Otro problema creciente que afecta a los más pobres es el sector salud, donde las personas de escasos recursos se ven obligadas a tener que abandonar las pocas posibilidades de vida que tienen por la mala calidad de los servicios que ofrecen los centros de salud pública. Esto trae como consecuencia un resultado de muerte. Es lamentable ver cómo casos de salud para ser resueltos tienen que acudir a medios de comunicación. Lo que nos Colocan una posición de desventaja en todos los órdenes. Según el informe presentado por la Oficina Nacional de Estadística, ONE, los principales problemas sociales que afectan a los dominicanos son la delincuencia, el costo de la vida, el desempleo, la inseguridad y la pobreza. La corrupción se encuentra en el sexto puesto, pero a esto hay que sumarle otro problema, es el haitiano que es un fuerte dolor de cabeza con la presión no solo de gobiernos extranjeros, sino también de políticos de origen dominicanos como el congresista Adriano Espaillat, que es un clavito en el zapato, quien sin ninguna capacidad de solución vive opinando de lo que no sabe, todo con el objetivo marcado de buscar marketing político, cuando la realidad indica que no puede este congresista americano con su comunidad y quiere dar clase en una nación entera y de por sí muerta de hambre, puro injerencismo por parte del congresista Espaillat. Según el informe de la Oficina Nacional de Estadística ONE, la delincuencia es el principal problema social que afecta a los dominicanos, con un 66.4% de la población, indicando que es su mayor preocupación. El costo de la vida preocupa al 54.1% de las personas mayores de 15 años, mientras que el desempleo es una preocupación para el 27% de la población dominicana. La inseguridad y la pobreza también son problemas importantes... ...reportados por el 23.3% y el 16% de la población, respectivamente. La corrupción es otro problema importante con un 14.6% de la población... ...indicando que es una preocupación mayúscula. El dominicano está obligado a tomar conciencia y el gobierno a amarrarse el cinturón, porque la blandenguería mostrada por el presidente y su gabinete entero está enviando un claro mensaje de cobardía y de incapacidad que han convertido la nación en un estado fallido. Aplique la ley comenzando por los militares y aplicando la pena máxima, presidente, a los que buscan pesos y que con eso han destruido el país, colando indocumentados en suelo patrio. Y no solo indocumentados haitianos, sino de muchas partes del mundo que nos han enviado su basura pestilente al Caribe, tomando como guarida a la República Dominicana. Gracias. Compartan y apliquen like a la campanita completa para mantenerse informado. Dios